Unidas podemos Coín llevará mañana una moción al Pleno para pedir a la Junta de Andalucía mejoras en el sistema sanitario, como el aumento de recursos y de medios humanos, la ampliación de horarios y de pruebas diagnósticas masivas de COVID y reducir los tiempos de espera en la atención primaria y la presión en las urgencias. La formación ha lamentado la gestión del Gobierno autonómico, de la pandemia y la sanidad en general, con medidas como el autodiagnóstico y la tramitación online de bajas, a pesar de disponer de fondos económicos. Traer este tema a un Pleno municipal